Chicos, Cannabis City, eh, la estafa basada en eh, marihuana o cannabis, eh, la cual acaba de caer en estos días oficialmente. Eh, tenemos varias informaciones que mostrarles. Voy a quitar esta mosquita de aquí. Y voy a mostrarles alguna información que tengo por acá. Para los que no conocían esta empresa, era muy similar a Juicy Fields o Campos Jugosos, la cual también estaba basada en la venta de cannabis medicinal y toda esta cosa. Ustedes saben que todos los esquemas ponzi se manejan de diferentes maneras, pero al final sigue siendo un Ponzi. Eh, en lo, que, en lo único que cambian es en la parte de cómo es que generan su dinero. Algunos son por trading, algunos son por piedras preciosas, otros por marihuana, otros por lo que sea. Entonces, chicos, vamos a ver, déjenme pasar esto para acá, perfectísimo, y vamos a ver entonces alguna información sobre eh, esta compañía. Perdón. En la otra línea que sigue está Canavai Especial Vean y la última las últimas son las dos variedades de, de CBD. Como les digo, pues le estamos apostando más que todo a CDG sin dejar a un lado las de CBD. Pero nuestro potencial en este momento son las variedades de CBG. O sea, eh, era algo tangible, algo real que la, la gente podía ver. Cosa muy similar que ocurría también con Pietra Verde la cual eh, habían piedras preciosas, las mostraban, las enseñaban, inclusive la gente se las ganaba por llegar a ciertos rangos y pues siempre terminó ser un extra. Nuestros inversionistas reciben una rentabilidad del 3% semanal. 3% semanal, perdón, lo, le tengo que quitar el audio porque eh, la música de fondo probablemente tenga copyright. Y con temas de copyright YouTube es bastante intenso. Entonces, prefiero hacerlo así. 350% en 32 meses. Ojo, y esta tardaba más. Vean, 350% en 32 meses. Este señor era uno de los principales promotores, según tengo entendido también. Pago semanalmente 3%. De 3% hasta 350%. Bueno, y aquí... Ah, esto sí me interesa verlo. Esto sí me interesa verlo. ...ventajas de trabajar con una empresa 100% descentralizada, como lo es Get It Club, es que gracias a eso, inversionistas de cualquier lugar del planeta pueden llegar a tener una participación en nuestras... Get It Club era la compañía que antes se llamaba eh, Get It Club, luego pasó a Cannabis City, eh, la cual exactamente lo mismo que estamos viendo en Omega Pro, que cambió de nombre a Go Global. Eh, eh, siguen exactamente los mismos pasos, inclusive, vean lo que les voy a mostrar. Inclusive, también tenían su propio... Eh, Metaverso, perdón, déjenme quitar esta cámara porque aquí tengo abierto el whatsapp y no quiero que que se revelen algunos números que tengo ahí abiertos, inclusive esta gente tiene, eh, véanlo Cannabis City, tu lugar en el metaverso. Hola, oh, la, Igual, voy a quitarle el audio. Pero hay una música trambólica de fondo. ¡Véanlo! Se supone que esto que están viendo es el metaverso de Cannabis City. O sea... Un buen render. Esto se ve muchísimo más real que el mod de los Sims que presentaron en Omega Pro. Esto sí se ve que fue algo creado desde cero. Una animación hecha en Blender. Una, eh, eh, utilizaron Cinema 4D. O sea, hecho desde cero. Creado realmente desde cero. Vean aquí el, el, el loguito que tiene aquí. Es el mismo de, del logo. Esto es el isotipo. Entonces aquí están, ahí usted podía plantar marihuana en el metaverso. saben, <risa> unos robots, probablemente así iban a ser, bueno, querían dar a entender que así iban a hacer sus avatares, porque ustedes saben que todo esto no existe. ¿Por qué? Porque para usted correr esto, esto yo lo veo eh, hecho con un Real Engine 4 mínimo, para usted poder correr esto en su computadora. esto ni de sueño, ni de sueño, va a correr en un celular. ¿Por qué? Porque para esto se ocupa que todo el, el metaverso esté corriendo en eh, una computadora potente para mover estos gráficos se necesita demasiada potente. O sea, en otras palabras, se necesita una eh, computadora gamer con una RTX con, con buenas especificaciones. Y también, incluido a eso, el tema de las gafas de Oculus, eh, las gafas de realidad virtual, entonces... Probablemente esto en un celular jamás va a correr. Ahora, algo que me llama a mí la atención es que siempre muestran así videos trambólicos de que el metaverso y de que toda la cosa, pero nunca dicen cuál es la compañía que estaba utilizando, que utilizaron para crear esto, porque esta gente son eh, ponceros, no son creadores de ese tipo de entornos 3D, más tirado hacia videojuegos, no se sabe quién fue el desarrollador, quién sa no se sabe... Qué motor gráfico utilizan cuando usted está creando algo así, esas son las especificaciones básicas que, que usted necesita. Es como cuando usted va a comprar un celular, usted no simplemente va y compra el celular que más le gusta, verdad? Que no, usted pregunta cuánto tiene de cámara, cuál es eh, la memoria interna, la memoria RAM, la memoria eh, eh, si tiene eh, memoria gráfica dedicada. Eh, el tipo de pantalla, qué resolución, o sea, hay un montón de temas de especificaciones. Igual es cuando eh, crean un entorno 3D como esto, cuando crean un metaverso. Lo ideal es que el mismo desarrollador le exprese al público y les diga, bueno, usted para correr esto mínimo, mínimo va a necesitar una gráfica de tanto, una RAM de tanto, eh... Para correr en especificaciones mínimas. Y también utilizamos este motor gráfico. O sea, hay muchas cosas detrás de esto. No simplemente presentar un video preparado para hacer creer que es un metaverso. Que es lo que hacen todos? Inclusive Omega Pro lo que hizo fue agarrar un mod de los Sims de un juego que ya existía. Y cambiarle eh, eh, las skins y las texturas al juego para que pareciera un metaverso. ¿Cómo me doy cuenta yo que, que, que, que fue así? Por las animaciones. Las animaciones de los personajes no se las cambiaron. Y eso es demasiado evidente. Ahí sigue la música trambuena. Vea, ¿qué, qué, ¿qué sentido tiene? Bueno, eh, digamos que en el campo del, de un, del metaverso, para hacer más interactiva la cosa, podrían decir, bueno, es que usted va a poder comprar sus parcelas, sus lotes, tener ahí X cantidad de terrenos, con esos terrenos poder comprar. O sea, la historia bien montadita, ¿verdad? Bueno. Esto es una cosa de otro mundo. Y también... Aquí tengo este otros videos de... Eh, como siempre, mostrando pruebas en estados. Aquí hay una cuenta de 10 mil dólares. Bueno, 9700 mil eh, dólares. También por acá tengo... Los tiempos están cambiando y la nueva forma de hacer dinero también. No te quedes atrás, aún estás a tiempo. Esto es, en marketing esto es de manual, esto es crear eh, urgencia, crear necesidad de consumo en el momento. Pregunta cómo ingresar y generar dinero. Ahora, si, si, si esta gente les daba el dinero para pagar, pagar esa rentabilidad, o sea, la marihuana es el, sí genera, sí genera, pero vamos a ver, como para pagarle a todas las personas y todo esto, o sea, no, no, ya esto es una, es demasiado, eh... también por aquí tengo, vamos a ver, esa, esa gente utilizaba la misma táctica que utilizaba la gente de Juicy Fields. Por aquí yo tengo un, un, un documento que enviaron donde eh, dicen que siguen trabajando, donde eh, aparecen estos líderes, la gente que eh, alcanzaba rangos. Retomamos presentaciones la próxima semana. Pero, ah, ah bueno, a ver, aquí está el tema de las monetizaciones. ¿Cuánto es que se ganaba? ¿Cuánto es que podía llegar a ganar usted en, este, en esta empresa? El oro verde. Hágame usted el favor. También tenemos eh, por aquí eh, presentaciones, más cositas. O sea, esto es una cosa, una cosa trambólica. Chicos, lo que, lo que quería mostrarles a ustedes es el modo superandi de esta gente. Esta gente, por lo general, lo que siempre hace, lo que siempre, eh, eh, la forma de actuar de ellos es eh, la manipulación. La gente cree en lo primero que ve. Si la gente investigara un poquito temas de legalidad, Temas. Ahora, hay muchas empresas que a pesar de que tienen un producto tangible entre muchísimas, muchísimas comillas, los, la documentación, los papers, siempre resultan ser manipulados. Y no necesariamente falsos. Manipulados sí. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, nosotros tenemos asociación con estas otras empresas y muestran los documentos de legalidad de esas otras empresas, no el, del, eh, el de Cannabis City, por, eh, en este caso. Entonces, hay mucha tela que cortar, hay demasiada, eh, pero, pero lo, lo básico aquí es la rentabilidad. Si a usted le están pagando una rentabilidad con la que usted dice, si yo de, de este dinero que yo metí una vez de aquí a 10 años me hago millonar, reinvirtiendo las ganancias una y otra vez, una y otra vez, probablemente, probablemente no, estoy seguro de que es un esquema Ponzi, Muchísimo más si le dicen o sea que usted va a ganar eh, un, un interés, un bono por meter a más personas. Entonces, entonces gente, cuidadito con este tipo de temas, cuidadito porque ya saben ustedes que esto son puras Otraña. y que usted va a terminar perdiendo su dinero en este tipo de esquemas. Y no es la primera, van a seguir saliendo una tras otra tras otra. Entonces chicos, eh, tener cuidado con esto y pues eso es todo. Nos vemos hasta la próxima. Chao.